¿Pelear por qué? ¿Pelear para qué? Dos no pelean si uno no quiere porque hay que tener la razón? ¿Para que imponer el criterio sobre nadie antes de pelear? Mejor darse espacio y contar hasta tres. Mejor darse espacio y contar hasta tres. Desnúdate. No te vistas de guerra. No te vistas de guerra. Los argumentos están bien Pero necesitan coherencia Hay que predicar con el ejemplo Antes de combatir Mejor darse espacio y contar hasta tres Desnúdate No te vistas de guerra no te vistas de guerra No te vistas de guerra Desnúdate Desnúdate Desnúdate ¿Luchar por qué? ¿Luchar para qué? Dos no luchan si uno no quiere Antes de gritar Mejor darse espacio y contar hasta tres Un Dos Tres No te vistas de guerra ¡Desnúdate! Me niego a vestirme A vestirme de guerra me niego a vestirme de guerra, me niego a vestirme de guerra. Porque hay que tener la razón? ¿Para que imponer el criterio a nadie antes de pelear? Mejor darse espacio y contar hasta tres. Prefiero, de, prefiero dejar espacio para que los demás mantengan sus opiniones Prefiero no intentar ganar ninguna discusión Es mucho más fácil evadirla, esquivarla, salvarse, escaparse No mojarse con la lluvia cura No me he visto de guerra no a la guerra me niego a vestirme a vestirme de guerra me niego a vestirme me niego a vestirme de guerra hey, hey, hey, hey me niego a vestirme de guerra